Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar un té de banana que ayuda a conciliar el sueño y a dormir mejor. Es muy sencillo y además 100% natural, así que si sufrís de insomnio o te cuesta relajarte, ya te digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedas probar. Vamos a empezar poniendo un litro de agua en una ollita y la vamos a llevar a fuego alto hasta que rompa el hervor. Mientras tanto lavamos muy bien una banana con cáscara, refregamos por todos lados y si es necesario podemos pasarle una esponja o un trapo limpio para remover cualquier basurita adherida. La secamos y le cortamos los dos extremos para que quede como ven por acá. por acá ya tenemos el agua bien caliente así que en este momento que rompió el hervor agregamos la banana y bajamos el fuego a medio. Vamos a dejar cocinando durante 10 minutos. Pasado ese tiempo apagamos el fuego y dejamos reposar 3 minutos más. Ahora retiramos la banana del agua y vamos a colar el té, traten de ponerlo en una jarra o en alguna botella de plástico con tapa porque les va a durar unos días. Le agregamos media cucharadita de canela en polvo para saborizar y para potenciar el efecto del té, mezclamos bien y ya se puede servir, queda con un sabor y un aroma riquísimo, se puede endulzar. A mí me gusta con un poco de miel pero también le puedes poner azúcar o edulcorante y se consume frío o caliente. Lo que sobra se guarda en la heladera, les va a alcanzar para unas cuatro noches aproximadamente. Tómenlo una hora antes de acostarse y seguro les va a resultar. Además como les dije antes queda muy rico.